Bueno, como dije, eh, vamos a pasar por encima sobre un popurrí de dos de dos eh, presentaciones, la que originalmente tenía prevista para aquí y otra que he repescado porque creo que va, va a venir más a cuento y vamos a salir un poquito más informados del tema. Mi objetivo no es, eh, no es llegar a, a, no tanto, a profundizar en las soluciones técnicas de, de cómo... cómo eh, ...acercarnos a la, al nuevo al nuevo SEO local, sino a que veamos el big picture, ¿no? la, la, la imagen general. Hay demasiado que ver en cada uno de los, de, de los temas que vamos a ver en particular... ...como para extendernos demasiado. Cada uno seguramente, ya lo veréis en, en un ratito, cada uno es, un, es una ponencia de varias horas... ...si queremos realmente profundizar y aprender. Así que lo que vamos a hacer es intentar ver el, el, cuál es la situación actual del SEO local... ...por qué y de qué se trata el tema de la geolocalización... Eh, Solomo y, y, las, y, y los cambios que ha hecho Google en estos últimos años. Bueno, pues Google dice que pasa de SEO, que pasa de SEO tradicional, de claves y de metatags. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice un tal mac Cuts, que si conocéis al tipo, pues bueno, se supone que, que tirando de mereoteca que está en YouTube, pues no lo vamos a poner porque no hace falta, lo, o sea, lo googleáis y, y le preguntáis a ver y el... Y os lo comentará. De todas maneras, aquí, si queréis, si alguien se muere por verlo hablar, no hemos conectado el audio, así que lo vamos a olvidar. Perfecto. Luego nos dice que Google pasa de contenidos duplicados. Eso lo sabemos todos. O sea, si queremos bajar la, el, el ranking de nuestra web, lo único que tenemos que andar es fusilando. Si fusilamos contenidos de otras webs, pues Google, a no ser que tenga un, tengamos una razón en condiciones para estar incluyendo en nuestra página web contenidos de terceros, Google eso nos lo va a penalizar. ¿Vale? Entonces, continuamos. ¿Qué más cosas? Google pasa de Twitter y de Facebook. Según el MacCards también, dice que ellos no utilizan los, ni Google ni Facebook, las, la, la información social, para, para, para rankear las webs. Bueno, Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Google? ¿Está tonto Google o qué, qué le pasa? Bueno, pues, eh, pues Google, nada, pues es que se la pasa inventando bichitos simpáticos. Inventó el, el panda que penaliza la baja calidad y la poca relevancia de los contenidos, que valora por otro lado siempre el, el, los bichos lo que hacen los bichos estos bichitos lo que hacen o penalizan o valoran es decir si la cagas te bajan ranking y si lo haces bien te pone para arriba no entonces el panda penaliza la baja calidad la poca relevancia de los contenidos y el panda también valora la calidad los comentarios y la relevancia es decir obvio luego llega el pingüino que penaliza el abuso de SEO, es decir, la excesiva utilización de palabras cable, el spamming con las palabras clave, el link building, el keyword spamming, y luego el pingüino 2.1, que sale un poco, más, un poco más tarde, que valora la usabilidad, la localización y la rapidez de carga. Que todo esto ya lo hemos estado viendo, prácticamente todos, todos coincidimos con las básicas. Entonces, ¿qué ha ido pasando? es pues que Google lo que han estado haciendo hasta ahora era implementar estos algoritmos que no eran otra cosa como llegar al coche y mantenerlo funcionando. Tenemos el montón original de Google y le vamos cambiando el carburador, le cambiamos el cártel le cambiamos el tubo de escape para que siga funcionando y funcione bien, pero claro, es que los desarrolladores cada vez, los cabrones son más buenos y, y se buscan la fórmula pues, para intentar subir artificialmente el ranking de las páginas. Entonces, ¿Google qué hace? Pues Google dice, ah, sí, ¿me vais a vacilar? Por eso me vais a vacilar. Entonces, coge y hace el motor entero y le llama Hummingbird, que consiste en un sistema completamente nuevo de búsqueda que es una mezcla de todo lo anterior, es decir, que nadie se crea que el pingüino no existe, que el panda no existe, sino que son, se ha mantenido eso como eh, eh, todos esos contenidos, todos esos sistemas eh, anteriores de análisis eh, y, de, y, de, y de localización para el usuario en función de sus, eh, sus preferencias y usos. Aquí le han añadido la web conversacional, la web semántica y han, han añadido también Obviamente, las nuevas necesidades en función de la movilidad, de los dispositivos móviles. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Son las preguntas que hace Google, que se hace a sí mismo. Y la respuesta es que si no estás en el mapa, simplemente no existe. Google al final resulta que encontró que la solución era que si yo estoy buscando una peluquería, no tiene por qué darme una peluquería en Los Ángeles, California, porque yo la peluquería la busco en Málaga. Eh, que si yo estoy utilizando un móvil, le tengo que adaptar los contenidos a un determinado tamaño de, de pantalla Por lo tanto, no puedo cargar las tiles del Google Maps tan rápido Entonces empieza a hacer una serie de modificaciones dentro de Google Maps, dentro del buscador Dentro de los propios algoritmos de búsquedas Los cuales están basados, en su gran mayoría, en la localización Y de ahí sale Local Search Optimization Que es optimización de los resultados de búsquedas basados en la geolocalización Vale. Aquí ya empezamos un poco la parte didáctica. ¿Cómo lo hacemos para organizar el sitio para Local Search? Creamos y actualicemos la página de Google Plus local. ¿Cuántos de ustedes eh, tienen para sus clientes una página de Google, de Google Plus local? Se han preocupado además de hacérselo, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes las, la tienen verificada? ¿Cuántos de ustedes las tienen enlazada con el real Author o el real Publisher? ¿Cuántos de ustedes las tienen enlazada con el Real Author, el Real Publisher y además enlazado con la propiedad de la página web mediante Google Webmaster Tools? ¿Tú, tú sí? Bueno, sí, unos cuantos. Bueno, sois unos cracks. Sois unos cracks. Yo os puedo decir que, eh, como fotógrafo de Google, que mi trabajo es hacer visitas virtuales y apoyar a, a los clientes por la, patilla, eh, por la patilla, porque Google Plus Local es gratis. ¿Eh? Y lo que hago, pues, un poco es darles eh, soporte, ¿no? Explicarles, digo macho, es que, digo, ¿cómo te voy a hacer la visita virtual de Google? Que va sobre Google Business, sobre Google Plus local, sobre la ficha de Google Maps, si no tienes ficha de Google Maps. Hagamos la ficha y luego te podré cargar la visita virtual. Entonces, no valora, no lo entienden. ¿Y eso quién me lo hace? ¿Y eso cuánto vale? Porque es gratis, ponte en cinco minutos. Entonces... ¿Qué ocurre? Que as, as, estimamos aproximadamente que el 95%, y, y, y parece exageración, pero no lo es, el 95% de los negocios de España o no tiene ficha de Google Plus local, o si la tiene, fue de cuando eh, Google absorbió la información de páginas amarillas y cuando bueno estas cosas que hacen los entes públicos, ¿no? que le venden la información a cualquiera. Entonces, Google compró la información de páginas, páginas amarillas, de Telefónica, etcétera, y con eso pobló lo que conocemos como Google Maps y las fichas de Google Plus local. Todas las que están sin verificar es porque las metió Google de una, de una manera o de otra. Claro, los propietarios creen que eso salió ahí por arte de magia y por, por el Espíritu Santo su, pagi, su negocio está puesto en el mapa, porque sí, y no, resulta que no. Que si él se ha mudado, Google no le persigue, no está al tanto de que él se ha mudado. Por lo tanto, ese cambio de domicilio, si no lo refleja, si no reclama su ficha de Google Plus local y la cambia de domicilio, ese domicilio se va a quedar donde estaba y eso repercute en el feeling de, los, de sus clientes. Cuando yo busco la peluquería de Loli, donde he ido toda la vida, y tal, llego con el coche porque me he mudado y quiero llegar o lo que sea, es igual, le corre, se recomienda a un amigo mío, le mando el de Google, de, de Google Maps. Llega yo y dice: aquí hay una pescadería porque se ha mudado y no se lo ha dicho nadie. Entonces, está afectando a la experiencia de nuestro cliente. Eh, la puesta, puestar, poner, poner mucha atención en la ubicación correcta en el mapa, la categoría elegida de tu negocio, dejar visible tu número de contacto de Google Plus local para que te puedan llamar. Mucha gente cuando hace la ficha de Google Plus local, oye, teléfono no, que me van a llamar, ¿sabes? Esas cosas de privacidad que tenemos. Pero vamos a ver, ¿para qué pone la ficha de Google Plus local? Pues para que te llamen y te encuentren, ¿no? Pues no, pues lo primero que tienes que poner es tu dirección correcta, tu teléfono y tu página web, no me seas... ¿sabes? Añade la dirección y teléfonos. Ya sé, es que me lo pongo yo aquí mismo y no me lo creo que lo he tenido que poner, ¿sabes? Añade, añade tu perfil de Google Plus a tus páginas. Eso es una cosa que ya empezamos en las cositas que ya no se hacen mucho. Es interesante, igual que es interesante poner, todos tienen la... Eh, tenemos el enlacito de, de, de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y tal. Incluso muchos tenemos el feed de, de nuestro Twitter o de nuestro Facebook... Y, y, tenemos el enlace de Google Plus local, pero que es una es, es una imagen con del loguito de Google plus y ahí nos lleva al perfil. Claro, hay que hacer un, hay que trabajar un poquito más, señores, para añadir un poquito de código ahí, ¿no? y por añadir el Real Author el Real Publisher o, o sabes, hay que intentar asociar esos botones que estamos utilizando de nuestras redes sociales, asociarlos a nuestra página de Google Plus local, o a nuestra página de Twitter o a nuestra página de, de Facebook. En el caso de Google Plus local, eso afecta al posicionamiento de la página web, porque eh, realmente lo que estamos ayudando es a Google a, a confirmar que nuestra página web está donde dice que está, que es un negocio local y que está en, eh, en, en la ubicación en la que hemos indicado que está. Ten mano todo, fotos del negocio, fotos de productos, bla, bla. Esto es para configurarla. Para optimizar tu sitio para Google Search, insertar un mapa de ubicación desde Google Maps, eh, insertar una visita de Google Street View para que identifiquen fácilmente eh, la calle, eso es interesante. Mucha gente entra en una página, una de las páginas más visitadas de cualquier página web es contáctenos buscando el mapa y buscando el teléfono, porque no ponemos el teléfono bien visible en la parte superior. Eh, insertar los códigos correctos de los datos estructurados a través de las herramientas de Google Webmaster Tools, conseguir comentarios y compartir los posts. Es de mala educación andar pidiéndole comentarios a la gente, pero si no hacemos un poco de publicidad de que tenemos una página de Google Plus local, es posible que al final vamos a tener comentarios y no de lo que nos gusten. Así intentemos poblar eso de comentarios haciendo pequeñas campañas dentro de nuestra tienda, poniendo un loguito de que estamos en Google Plus, encuéntranos aquí. Como tenemos eso, las pegatinas de Foursquare, solo que Foursquare nos las manda gratis y en, en el caso de Google no las vamos a tener en el que imprimir nosotros. Eh, y recuerda, como siempre, todas las reseñas son buenas hasta las malas. Aquí en el comercio electrónico vamos a pasar, porque va un poquito más adelante, y el futuro es el, el geomarketing, el marketing de la proximidad. Esto era la, la presentación que había se suponía que iba a hacer hoy, que luego, después de ver los listos que soy todos, me he cortado. Digo, aquí, como me ponga a hacer una como me ponga a hacer una presentación de estas con los cocos que trae... me vais a echar todos de aquí. Así que lo que vamos a hacer es un poquito pasar a otra presentación. ¿Vale? la geolocalización el gigante desconocido y comprender un poco la geolocalización y qué es lo que lo que ha estado pasando la geolocalización ya todos sabemos que funciona pues con los satélites que están triangulados que están con el, con el con el reloj atómico que va a una base unas bases de datos que a su vez están conectadas con servidores que con los servidores a través de las wifi se los y los y las y el GSM llega a nuestro móvil, que a su vez se conecta, nos triangula, sabemos dónde están. Y si sabemos dónde está nuestro móvil, sabemos dónde está yo, porque el móvil no está solo, es una persona a la que suele llevarlo. Entonces, a partir de ese móvil, pues tenemos acceso geolocalizado a experiencias, a emergencias, a compartir fotos, a compartir eh, eh, mensajes en las redes sociales, a hacer un check-in en un negocio a encontrar en Google Maps ese negocio, a, a recibir indicaciones de tráfico sobre cómo llevar el navegador, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve la geolocalización? Bueno, pues localizar y compartir lugares, amigos, fotos, marcas, obtener información de lo localizado, compartir la ubicación para quedar en un sitio determinado, obtener los mejores resultados de búsquedas, quedar puntos de interés para apps móviles, la geolocalización, la realidad aumentada, funciona todo. Es decir, muchísimas de estas aplicaciones que vemos en realidad aumentada, que ponemos en la pantalla y nos aparecen los puntitos, los POIs, punto, eh, Points of Interest, están utilizando la geolocalización, la georreferenciación, creamos los mapas personalizados, no sé con quién hablaba vosotros eh, esta mañana, que mucha gente en su página web lo que hace es un capturazo de pantalla de, de, de Google Maps, ampliando la zona donde, o la calle donde está el negocio, luego lo recorta, lo mete en la página web yo trabajarlo un poquito, meter un iframe ahí, poner el mapa original de Google Maps, que eso es lo que va a valorar. El, eh, eh, Google va a saber que ese mapa está ahí metido, por lo tanto, va a asociar esa página de contacto que contiene el mapa embebido, lo va a asociar con vuestra dirección. Entonces, a, apoyamos ahí que encuentren mejor la, la, la página en función de la localización. El Boba, el Marketing, Geomarketing, Servicios de Emergencias, ahora eh, es en lo que estoy, estoy yo más metido, que es el tema de Smart Destination, Smart Cities, todos son capas de información GIS, que están basadas, todas tienen en, en, en, en común la geolocalización, que todo se basa en el punto, eh, eh, el, el punto en el que se encuentra cada uno de los datos, sensores, personas, elementos de una ciudad, de un espacio, para poder interactuar con ellos y saber cuál es el que te está dando un error, por ejemplo, necesitas saber y tenerlo geolocalizado, para mandar a un señor a, a cambiar una bombilla una, o un, un, arreglar una fuga en un sitio determinado de una ciudad. Y mucho más. Encontramos lugares, navegamos hasta ellos, comentamos, recomendamos, vídeos, cupones, campañas de geomarketing, geotagging de imágenes. Este, me encanta este de, el, el nuevo de Pinterest, no sé si ya lo habéis usado porque crea podéis crear un montón de, de, de, de mapas con vuestras imágenes. Todo esto embebido a, a su vez en vuestras páginas web o con referencias ayuda, ayuda, ayuda. Las apps geolocalizadas, como habéis visto, las Smart Cities, es lo que os comentaba de los sensores. Y aquí vemos lo que ha estado haciendo últimamente Google, Google y sus geosoluciones. Yo, yo vivo ahí como una especie de, de, de, de limbo continuo, porque trabajando para esta gente, pues yo tengo que hacer unas fotos, geolocalizarlas, colocarlas en Google, publicarlas para los negocios y tal. Y constantemente, eh, por poneros un ejemplo, yo le explico a un señor, uy, cómo se hace una, una página de Google Plus local y mañana... Como no me hayáis espabilado y tenga que dar un curso al siguiente, tengo que mirar en Google si no lo han cambiado. Porque en 24 horas, después de un cambio, Google puede hacer otro cambio, y lo habréis notado todos, que hace una semana entré en Google Places para hacer una modificación, entro hoy y es que me lo ha cambiado todo. ¿Vale? Entonces, Google a veces no cambia solo la, la forma en que está distribuido, sino es que cambia el funcionamiento completo de eso. Es una de las cosas que tiene Google, que no para de hacer modificaciones, hacer cambios, y cuesta un poco seguirle la marcha. Pero también, yo por lo que he visto hoy, tampoco es fácil seguirle la marcha a WordPress, porque tela marinera con... joder. O sea, Es que yo siempre digo una cosa, déjate quieto, ¿no? Un poquito date quieto, nos quejamos de que, el, de que, de que el, el Ventanas no para de hacernos que si el 98, el 8, el 7, el tras Pues es que también el Wordpress y Google tela. Entonces tenemos Google y sus geosoluciones. Empezamos aquí. Vamos a ver, bueno, Google Maps, lo vemos. ¿eh? Le vieron el plumero al tema del advenimiento del aerosolomo. Este lo conocemos todos, ¿eh? el cochecito. Aquí arriba lleva las, lleva las ocho cámaras, que son ocho cámaras como estas... ¿Vale? Solo que más reducidas, está hecho a medida el tema y lleva ocho ojos de pez como este. ¿Vale? Si alguien me dice lo que hay aquí, ¿sabéis lo que es eso? Esta de parte de aquí. Se lleva un ¿Sí? Pues no. Esto lleva un, esto lleva un láser de barrido. Y está construyendo constantemente un 3D de todas las calles, de todo sitio por donde pasa. El GPS está dentro del coche, ¿vale? Y esto de aquí es un sensor. No me preguntes de qué. Supongo que sabéis barrojo, vete a saber lo que es. Yo sé que esto es de... Sé, sé lo que es esto, esta parte de aquí. Obviamente lleva el... dentro del coche, lleva todo el tinglado de GPS, lleva un GPS mucho más potente que el que tenemos nosotros en el móvil, ¿Eh? El, el, el sistema a la vez, al, es, en lugar de hacer como hacemos nosotros, que guarda las imágenes, las montamos y las cargamos Este lo va haciendo a tiempo real, un bicharraco ahí dentro increíble en los coches Y este, bueno, básicamente va por utilizar, re, revisando, repasando cada entre 6, y, entre 6, 8 y 12 meses según... Eh, la cantidad de negocio networks que se hacen los negocios alrededor de las zonas que visita, o sea es así como se como se, son, como se, se decide eh, cuántas veces pasa un coche por, por una zona determinada pues pongamos que cada año pasa el coche de Google y, y hace un repaso de nuevo a todas las a toda la, la imagen la im imagery la imagen, las, las imágenes de esa zona. Luego tenemos el Google tracker, que este hace muy poquito que salió, que este vamos, ni de coña me pongo yo a la espalda o sea, yo esto lo tengo aquí, me está costando mucho mantenerlo. El figura este debe haber perdido del orden de entre 15 y 20 kilos, lo mismo que pesa la mochila. Esto es para zonas que no están cubiertas, es, de lo, es lo último que ha salvado Google, y bueno, es las zonas que únicamente se puede ir a pie. El carrito del Art Project, el Art Project está, está muy guapo, estos son casi gigapíxeles, el carrito lo llevan pues estrechito para no tumbar nada y para asegurarse, porque con este trípode imaginaos que me te metes en, una, en un museo donde hay obras de arte de 30 o 4 millones de dólares, ¿no? O sea, es el elefante en la cacharrería total, entonces para la jugada era eso, se vea algún propietario de algún museo, digo, me como te metas con eso, por ahí. Entonces carrito y lleva lo mismo, esto lleva exactamente lo mismo que lleva el, el coche de Google excepto la parte de, de, de láser y el GPS que no es necesario porque esto es para el interior. Entonces va haciendo imágenes en lugar de las típicas imágenes esféricas que haces esta sin zoom, este carrito lo que hace, estas mismas imágenes las hace con varios niveles de zoom. Entonces tenemos la versión de cerca, a 10 centímetros, la versión... Entonces, Cuando entráis en el Art Project, por eso el zoom tiene tantísima calidad. Que podéis ver hasta la, la marca de la, del pincel del artista, y es una pasada. La moto de nieve, esta cañera, ¿no? Eso yo creo que es que se le ocurrió a uno de Google que tenía ganas de ir a esquiar, o sea... Porque... El, este es sin comentario, ¿no?, de la bicicleta, otro que pase la suda, aquí está, aquí sí vemos, ¿lo veis aquí? Aquí tenemos otra vez los sensores y el equipo de láser, esta es para zonas peatonales, esta ya, esta ya se ve en muchos sitios y esta se utiliza en zonas peatonales y por encargo, una cosa que muy poca gente sabe y que es, es, que, es que es interesante conocerlo, que un, un parque acuático, una zona peatonal, vosotros, cualquiera de vosotros que le apetezca o se queje o le parezca que en el barrio de su casa, que es para peatones, no hay Google Street View y que le interesaría y que fuera bueno que estuviera, pues hay un lugar en, en Google Places, en Google, en Google Views, donde entras y solicitas la, la visita del... del que, te, que vengas otra cosa, pero tú la puedes solicitar, ¿no? Y hay, hay una cola, sí, sí, pues hay una cola. En, en, en Tenerife hay un sitio que se llama Siam Park, que creo que lo tiene solicitado hace ya como seis o siete años. Y... Pero van, este ya sí, menos comentarios, o sea, esto es una gozada. El tipo, obviamente, le gustaba el submarinismo porque, no sé, es una pasada. Yo es que estoy en el equipo equivocado. El Google Indoor Maps, el Google Indoor Maps también lo puedes cargar tú mismo, consigues un PDF de tu, del plano de tu establecimiento, de cada uno de los pisos. Hay un nuevo proyecto en Google que tú entras en, la, en una web y puedes cargar el plano, lo colocas sobre el, la planta, del, digamos del, de, sobre la planta, me refiero a, a la, la visión la ortofoto de la parte superior de Mapas, colocas el plano para que coincida, le dices qué piso es y guardas. Y puedes ir añadiendo pisos. Y funciona. Y esto funciona con la triangulación Wi-Fi dentro del, del establecimiento. Luego, una vez cargado el mapa, hay que, ver, hay que ver cómo funciona. Y también, obviamente, habrá que contactar con Google para que te lo termine de hacer. Pero eso es por ahí van los tiros. Esto es lo que yo hago. Que antes se llamaba Google Fotos de Negocios, que era lo que ponía aquí. Esto, esto de aquí. Y han cambiado, otra de las fantásticas cosas de Google, que lo cambiaron cuando yo acababa de imprimir las tarjetas, ¿eh? Entonces, recién impresas las tarjetas y folleto nuevo, van y me cambian el nombre. Digo, "Nena, estate quieto. Entonces, ha, ha durado un año y medio como Google Fotos de Negocios y ahora se llama Google Business Views. Porque queda como más mono con Google Street View, pues Google Business Views. Y Google Business Views es esto. ¿Vale? Yo os lo voy a enseñar porque esto es, así es como funciona la parte que os puedo enseñar porque esto es igual para cualquier visita, panora, cualquier panorámica, 360 o, o esférica que se haga desde el año 98, que lo vais a ver después. Esto es una rótula normal, el fotógrafo, ¿dónde está el fotógrafo? Está escondido. Tú sabes, esto es una rótula normal, una Manfrotto, esto es un cabezal de toda la vida. Lo único que es un poquito así diferente es esto de aquí, ¿vale? Que esto si escucháis... Bueno, no escucháis, hace clic, clic, clic. A cada 90 grados tiene un, una parada, ¿de acuerdo? Para que puedas hacer las paradas en el momento oportuno, y así consigas las cuatro fotos necesarias para hacer la esfera. Esto es un 8 milímetros, ¿de acuerdo? Es un ojo de pez, que se le llama, que hace una, una imagen circular semiesférica que coge, una el, el, el, digamos, el 180 grados, en todas las direcciones, ¿vale? Es decir, que yo con dos fotos haría esto y esto y tendría toda la habitación. Lo que pasa es que en el medio, de estas dos entre esta y esta, me quedaría un rayón negro porque es muy difícil juntarlo. ¿Cómo hacemos? Hacemos cuatro, una, dos, tres y cuatro. Y entonces aquí es cuando viene lo divertido, que tú te metes en el bar, vamos a sonreír todos y vamos a hacer... Aquí tenemos un pequeño nivel, ¿vale? Esto no va para Google, no os preocupéis. Y aquí vamos. Ahora vais a escuchar una cosa curiosa. Escuchar. ¿Qué pasó? Qué raro, ¿no? A ver. Aquí. Esta. Hace tres fotos cada vez Acaba de hacer 12 fotos Vale, esto en fotografía se llama... ¿Cómo se llama? Venga nah, ¿Cómo se llaman las tres fotos? HDR High Dynamic Range Se hace una foto, una foto subexpuesta una foto normal y una foto sobreexpuesta. Entonces tiene una foto oscura, una foto normal, bueno, normal, depende de lo guapo que sean, y luego una foto eh, muy clara. ¿Qué hace? Las juntas, las tres, te saca un promedio y un programa determinado que se usa, te saca... Lo más bonito de lo... es decir, lo más claro de lo oscuro y lo más oscuro de lo claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué sirve eso? Si yo ahora estoy enfocando una... os habrá pasado un montón de veces que tienes a alguien sentado aquí y tienes una luz que te entra de, por la ventana. Al enfocar directamente hacia la ventana, lo que estás haciendo es que, que quemas la foto directamente. O no, o no le ves la cara al tipo, o te trato, o no ves lo que hay en la ventana. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace, hace tres fotos. Una que se ve perfectamente el exterior, otra que se le ve perfectamente la cara al tipo y otra de un promedio. Cuando consigues eso, consigues pues, que se vea todo lo que hay en una habitación, sobre todo si hay eh, eh, ventanas, en casos de hoteles, de restaurantes y tal, eso es muy práctico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado tres, tres, tres, tres. Tenemos doce fotos. Esas doce fotos lo que vamos a hacer ahora es las vamos a montar. Vale, os voy a enseñar yo ahora el programa. En este momento, atención a recordar, yo no estoy enseñándole a nadie cómo se hace una fotografía para Google, ¿de acuerdo? Esto no es para Google, ni muchísimo menos. Esto es, esto lo que es, es un programa que se llama PTGui, ¿vale? Que lo que hace es, un, se llama Stitcher, pega las fotos una con la otra, ¿vale? Aquí veis en la pantalla, veis toda esa serie de fotos, es una serie de fotos que he tomado antes, de, de ahí del, del Demolab que tienen aquí, es muy bonito. Aquí vemos las, todas las fotos, son 12 en total. Entonces, yo las coloco, les digo que la exposición al HDR, que, que me la nivele bien, ¿vale? O sea, es una charrada, se hace tal, y luego le digo, ármamela, ¡pum! Me la arma, y mira qué guapo, aquí tenemos la imagen. ¿La veis? Esta es la imagen montada, ¿vale? Es 360, se llama 2x1, porque esto es el doble que esto. ¿Vale? Esto es una medida por dos. Puede tener pues, el tamaño que tenga según el sensor de la cámara. Cuanto más píxeles tenga la cámara, más tocha va a ser la foto. ¿Vale? Eso redundará luego, habrá que, que, que trabajársela para que no pese mucho y en internet, desde cuando publicamos la página web, que no se tire tres horas en cargar. Bueno, aquí vemos una parte negra, ¿verdad? Ese, este, el tocho este negro de aquí, claro, lo queremos quitar. Pues eh, el, si al que le guste Photoshop, pues ya le enseño el truco directamente. Lo seleccionamos y le decimos, edición, rellenar. Y le dices, me da según el contenido Es un invento de Photoshop de puta madre, mira lo que hace Bueno, primero espera O sea, el, Está petado porque tengo un montón de cosas abiertas Y le está costando al hombre Este fichero, ahora mismo 57 megas Nada, así para llevar so, Que el, el, mi primo el optimizador, vamos, feliz se, solo, se carga en un momento Vale, ya, listo Qué guapo, ¿verdad? Control-D, ahí lo tenemos, ¡Hala! aquí no ha habido nunca trípode, ¿te das cuenta? Bueno, pues entonces ese programa, ahora lo que hacemos es que ya una vez lo hemos pegado, lo hemos convertido, hemos limpiado la parte de abajo, aquí también podemos convertir la imagen en, en, en una en una imagen cúbica, lo cual nos genera cuatro cubos y un suelo, un suelo y un techo. Y le podemos poner el logo en el centro. Eso lo suelo hacer para cuando un cliente es muy así, le ponemos el logo en medio y tal y que cual. Entonces, le puedes poner aquí en el centro el logo de la empresa que queda muy chulo así como en el, en el pie. ¿no? Bueno, una vez tenemos esta imagen lista, vale pues nos vamos a un programa de, de creación de panorámicas, vale que ahí ya no voy a entrar en detalle, porque es que vamos, vamos a tirar aquí dos horas tal. Y el resultado es este. Si me, si, eh, esto, eh. Un momentito que está medio estresado, ahí está, miradlo, ¿no? ¿qué os parece? ¿Vale? Y además tiene zoom, por lo cual podemos acercarlo, ¿vale? Programas para usar, si queréis apuntaros, os recomiendo el Pano Tour Pro o el Easy Pano, uno 480 de manos y el otro 100, 240 y tal, luego están las versiones gratuitas que ya sabéis dónde encontrarlas. Vale, bueno, y entonces, ¿qué pasa? Eh, Resulta que es un coñazo estos, pues la verdad es que sí, lleva un curro de chinos Solución, os compráis un HTC, perdón, un HTC no, os compráis, eh, yo tengo que decir que digo HTC Un Nexus 6 Un Nexus 6 y os, os curráis una visita virtual, unas unas imágenes eh, esféricas que tío eso se ha quedado esto, macho, aquí está y aquí tenéis, por ejemplo, la primera visita virtual que hice, porque yo las guardo todas, yo guardo todas las fotos, tengo mis dibujos duros potentes, y Catedral de Ciudadela en Menorca, tomada en el año 2000. Esta fue una de las primeras visitas virtuales que hice, esféricas, porque yo llevo haciendo visitas virtuales eh, eh, eh, cilíndricas desde el 93. ¿Eh? La primera cámara que usé fue una cámara Agfa de un megapíxel. ¡Débolas! Sí, sí, tela. Y aquí tenéis la catedral de Ciudadela de Menorca, ¿la veis? Y esto está hecho en el año 2000. Estas imágenes, lo bueno que tienen, esto esto es fen fenomenal si tienes un amigo que tenga barco, es, es, de verdad, mira, o sea, estas cosas vale la pena solo por los pateos y las fiestas que te metes, porque dice, no, te, es que, ¿qué tal? Le vamos a hacer, aquí? oye, se me ha ocurrido de hacer la visita virtual al puerto, tú que tienes barco, ¡vamos, ¡Vamos! Y, bueno, es una excusa como otra cualquiera para darse una vuelta en barco. Lo bueno que tiene aquí, si os fijáis, mirar aquí a la izquierda. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho este trabajo que os he dicho, hemos hecho las fotos, obviamente así, ¿no? Eso es medio... Ahí no caí, no, no caí yo en el oleaje, no caí yo con el oleaje, o sea que... Pero bueno, se consiguió a hacer la foto, el stitching falló, aquí lo ves, o sea, no se estaba quieto y el tema es que, la, la, que no se mueva el, el, el trípode de sitio y el nivelado es fundamental, ¿no? Pero lo más importante de esto es que estas imágenes de, de Google Views, tú las puedes cargar directamente al mapa y geolocalizarlas. ¿Estáis viendo aquí la puntita esta? Pues es que lo bueno es que está asociado al norte, tú le marcas exactamente dónde está el norte y mira, mira, mira, mira ¿lo ves? Está mirando... A... ¿Lo estáis viendo? Vale, no solo eso, es que además, tú puedes subir a Google Views una serie de imágenes y crear una ruta. Ahora aquí vamos a entrar a este hotel de unos amigos míos, allí, también en Tenerife, del chulísimo, que está ahí en la montaña, este hotel está a 3.200 metros, es el hotel más alto de, de, de, de, que yo sepa, vamos, de no sé dónde, pero ya dice que es el hotel más alto de no sé dónde, que, que está en más alto. Yo digo, bueno, vale, si invitas, a mí me da igual lo alto que esté. Entonces aquí lo que hacemos... Joder, ni que estuviera yo de cachondeo. Entonces, lo que hacemos es que cargamos varias... Varias imágenes 360 que esto es muy poco serio me dais la risa subimos las imágenes en 360 de las que localizamos una detrás de otra exactamente donde la tomamos siempre mola pues llevar un móvil medio en condiciones eh, que no sea un iPhone y, y localizar y localizar con el GPS donde estás echando la foto aunque quede un metro arriba metro abajo si es con un iPhone va a quedar kilómetro arriba kilómetro abajo por eso digo con un con un Nexus 6, o con un o, o con un Samsung, pues ya vas que bien, ¿no? Entonces, geolocalizar bien la el lugar, ¿eh? para las coordenadas, para luego no, para luego no volverte loco. A ver, cuando haces tres panorámicas te acuerdas perfectamente, si tienes referencias, vale, pero lo digo por si os da por ir por el campo, porque este es este Google Views, este Google Views. Va, es un hobby. Esto es gente que le apetece, como a mí, pues hacer panorámicas sin cobrarla para colgar una página web o lo que sea. ¿Por qué os enseño esto? Porque yo creo que, que, que ha llegado el momento en que dejemos también de utilizar... Me comentaba mi compañero que hay una web por aquí, que son los piratas, que se andan por ahí chorizando las, las fotos de los demás en vez de hacer fotos ellos. Eso está muy mal. Está muy mal. Pero es que también somos medio vagos. Si, si podemos hacer, por muy económicamente... ¿Dónde está mi amigo que tenía el... ¿Cómo se llama? El MRN no sé cuántos ese. Uy, el del iPhone azul. Marco, el aparatito ese que es que me enseñó el otro día que hay un aparatito que, que pones el iPhone, que está que funciona por Bluetooth, que gira el solito y te hace la panorámica 360 es que, es que es que las pijadas tienen que ser de iPhone, ¿entiendes? todas las pijadas y me lo fue a enseñar y no funcionaba pero bueno, yo lo digo a ver, díselo levántate tú, levántate, desvergonzado díselo, tráemelo, venga a ver, venga, tráemelo y con el Nexus también funciona, vale. ¿Eh? El 360 cámara se llama. 360, el, el bueno el que uso yo en, el, en la Samsung sí se llama 360 cámara. Y entonces lo, lo puedes usar con cualquiera. ¿sí? Exactamente. Tú lo enchifas y ese es de vagos, ¿me entiendes? Esto aquí hay que currárselo, ¿me entiendes? Hay que ponerlo a nivel y todo el rollo. Entonces. Eh, con cualquier móvil, básicamente. Lo que vengo a decir es que hay aplicaciones para hacer fotografías esféricas y con cualquier móvil las puedes hacer. Las guardas en tu disquito duro, te las curras un poquito y las subes a Google a Google Views, que es gratis. Las geolocalizas gratis y las integras en tu web. Y dime si no cambia, en vez de poner la fotica de turno, que poner una, una 360 de un lugar o de un espacio que estás promoviendo para tu cliente. El efecto es totalmente diferente y le das un punto más de valor y además, lo más importante, que, de, siguiendo con el SEO local, es que esto... Vale, es súper chulo, todo lo que tú quieras, pero es que lo más chulo que tiene es esto. Que estás localizando esas imágenes que están asociadas a tu página web, que está asociada a tu perfil, porque tu perfil es el que has usado para hacer eso. Entonces, ¿qué haces? Tú no eres un no eres tonto y no te subes todas tus imágenes que son para los clientes en tu perfil de Google+. Sino que accedes al perfil que estás gestionando para tu cliente, que está a su vez asociado a su página web... Y ahí es donde tú subes las fotos. Para que termines de cerrar el círculo y encuentre en Internet al Hotel Pepito los Palotes por una visita virtual suelta por ahí, que a su vez lo lleva a la página web, a la landing page del lugar, porque tiene su teléfono, su, eh, sus referencias de localización, un acceso a Google Maps, etcétera Y, y etcétera, y etcétera, etcétera. Es decir que el objetivo, el objetivo al final es que cuantas más enlaces recíproco, haya, entre el sistema de localización que al que está haciendo Google caso y nuestra empresa mejor. Aquí tengo este resultado. Vamos a ver. Ah, ya no te quiero. A estas horas. O sea, mira mientras Google se pone las pilas. Sí, trípode yo A mí me llamaban trípode de pequeño. Vale, dale. sí. Start. Mirar esto. Ok. ¿Y ahora qué? Pero está diciendo 3, 2, 1. ¡Ay! Sí, tú me pone, macho. No me digas, no me digas que, no me digas que da yuyu, ¿eh? No me digas que no da yuyu. Está guapo el cacharro, ¿eh? Robotito, robotito. Yo le llamo... Yo le, Yo le llamo Loli. Loli. Bueno, ya está, ¿no? ¿Me está, ¿De qué me está vibrando aquí? Me está dando una cosa. Vale, gracias. Pues mira esto. Esto es una pijada. estoy ya para vagos, ¿no? El Pero... ¿Y hay, eh, qué? ¿A qué pone hashtag? Ah, sí, es verdad, sí, sí. Pues yo también. Yo, yo quiero uno. No, hashtag no, yo lo quiero. Bueno, ya estamos. Entonces, el aparatito es fenomenal. Con esto, ¿qué pasa? Que además el, el software, si no me... Las monta ya, te las deja ya 360 listas, ¿no? Sí, con y se a también hay que pagarlo, viene con esto. ¡Ah, con iPhone gratis, coño! <risa> Entonces, pues nada, pues te, te genera... Pues en el momento que tengáis esa, seguramente, por lo que hemos visto, también te deja el espacio negro de abajo, ¿verdad? Porque... Un borroncito, hacéis eso con Photoshop, lo rellenáis o si no, como digo, metéis un círculo blanco con el logo de la empresa o del restaurante o del sitio para el que estáis haciendo la, el, la virtual y lo cargáis en Google. Vale. Aquí lo que vemos es el result un resultado de búsqueda local. Está, esto es una búsqueda real, pero como no sabía si iba a tener wifi, pues lo dejé aquí. Yo aquí he buscado un hotel que hay ahí en Tenerife que se llama el Royal Garden Villas. ¿no? Obviamente, abre el resultado ideal, si hablamos de SEO, es que pongas Hotel Tenerife y me salga ese. Eso es otro tema. ¿No? pero yo quiero que veáis un poco cuántas cosas tienen que ver con la geolocalización de, la resu de este resultado de búsqueda Garden Villas lateral, lo tenemos más visto que... ¿eh? mapa estas fotos de dónde vienen de dónde vienen estas fotos ¿De, de, ¿qué, ¿qué fotos me está poniendo aquí? del Google Places o de la ficha de Google Plus local del negocio ¿esto qué es? Google Business Fotos, estas, las que hago yo para los hoteles Esto qué es, del perfil de Google Plus ¿Cómo llegar? La localización La dirección ¿Esto qué es? Estamos viendo en un solo resultado de búsqueda un montón de cosas que todas tienen que ver con geolocalización. Además, lo mejor es que este es el primer resultado natural que hay. Todo esto es de pago. O sea, el tipo sale el, hombre, sale el primero porque con ese nombre es normal que salga ahí. Pero Este este y este es de pago, pero el primero viene asociado a su ficha de Google Plus local con, la, con las eh, puntuaciones que tiene y las reseñas de su ficha de Google Plus. Aquí vamos a ver, por ejemplo, Pinterest. A ver si eso termina de cargar. Vale, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una ficha que no las tengo todas, tengo unas cuantas porque, hombre, lleva un rato. Que lo que he hecho ha sido asociar las eh, visitas virtuales de, de, de mis clientes, ir al, a la ficha de Google Plus y añadir a Pinterest la, eh, el. ¿Cómo se llama? El, la, el thumbnail que sale a la izquierda. La, la, la, ¿sabes? cuando hacéis una búsqueda en, en, en Google Maps y tiene mis fotos vamos a verlo aquí, que os lo, lo explico porque si no es más fácil la miniatura o sea, si yo hago aquí ver interior yo voy a entrar en esta visita virtual que esta la hice hace unos meses ¿Vale? ¿veis esta miniatura de aquí a la izquierda? ¿vale? o sea, aquí ahora me va a abrir depende de la velocidad, me va a abrir y aquí está el Peckman, es el muñequito ese de naranja le llamamos Peckman, voy a enseñar un truco también ahora esta, esta es la visita virtual de este hotel. Ves qué pasada? Mola, ¿eh? Sí, pero unos rácanos, te digo. Yo digo, me puedo quedar aquí un par de semanas, que esto da mucho trabajo. Entonces, cogéis y metéis en Pinterest eso y lo que dice, entonces asociamos el lugar y empecé a meter todas las visitas virtuales y aquí entonces yo tengo para los clientes el tipo que... Que quiere información, pues le digo, pues mira, te ventas a bien en Pinterest y vas picando y vas viendo las diferentes visitas virtuales que he hecho. Vale. Alrededor de toda esta tecnología de 360 grados geolocalizado, asociado a tu ficha de tal, de Pascual, están saliendo un mogollón de potencialidades. Y como yo veo que aquí, esto lo he añadido hoy, se me ha ocurrido ponerlo, por eso he cambiado toda la presentación de hoy. Claro, aquí hay un montón de programadores. ¿Cuántos de ustedes conocen jQuery? ¿Cuántos lo usan? Bien, ¿no? Bueno, pues esto puede interesar. Aquí os voy a enseñar dos empresas que están haciendo business con nosotros, con los fotógrafos de Google. Nosotros hacemos las fotos, las publicamos y somos los únicos que tenemos derechos eh, por Google para hacerlo. No trabajamos para Google, somos autónomos y publicamos para un negocio. Nos encargan, no hacemos el presupuesto y subimos las fotos, ¿vale? Hay alguien que ha sido muy listo y se le ocurrió, coño, yo? pues yo tengo la visita virtual, pues de una tienda. Y ¿Por qué no puedo asociar con jQuery o algo y poner zonas clicables, de acuerdo? Con Python, los diferentes lenguajes de programación. Y convertir una visita virtual en una tienda virtual. Y aquí vais a ver que esto os va a poner los dientes largos, estoy seguro que sí. Claro, que yo estoy en un restaurante y yo hago así, ¡clac! Y reservar la mesa. ¿Mola o no mola? ¡Claro! O sea, yo en vez de comer el tarro al tío con una página, con un montón de textos, tal y que cual ¿qué, qué, ¿qué vende más que una imagen? Una imagen es más, que mil palabras. ¿Eh? Response. Entra, turmaque.it en vez no sé cuántos. Pruébalo. La está probando. Ahora en un momento nos va a decir si es responsive. En teoría debería serlo, vamos. Hombre, responsive, responsive. Responsive, responsive. Hombre, tienes que meter... para A ver, también hay que ser realista. Hay que meter muchas cosas ahí, ¿sabes? Pero me refiero un poco... Sí, claro, claro, claro. Esta web es posible que la web del cliente sea responsive y que esto que tiene ahí metido no lo sea. Pero que chulo es chulo, no me digas que no. O sea, es chulo. ¿eh? Tiene la parte aquí de información, que pulsas acá y te da información sobre el forno, de leña, cuchina, café, italiano. Eh, sí, vale. Entonces aquí ya no me quiero no me quiero extender más. Básicamente a lo que vamos es eh, la geolocalización, la asociación eh, de diferentes técnicas que ya hemos visto que haya patadas de diferentes técnicas, asociándolas a nuestra página web, a nuestros contenidos móviles, la, la adaptación de los contenidos móviles, toda es eh, yo creo que la conclusión que teníamos que llegar aquí hoy es que hay un montón de soluciones para un montón de, de, de cosas, y que solo la conjunción de un buen trabajo de SEO, un buen trabajo de SEM, un buen diseño y limpio, que sea operativo, que sea rápido, carga de imágenes rápidas, y en algunas páginas complementarlos con... Eh, con con contenidos altamente impactantes como esto, la, la, digamos que la suma de todas estas tecnologías, de todos estos conocimientos es lo que hace que luego sepamos capaces, seamos capaces de darle un resultado fenomenal a nuestros clientes. Creo que no es solo a base de, de, de, de, de, de, de SEO, creo que no es solo a base de una gran programación, creo que no es solo la base de presupuesto, creo que hay fórmulas, como hemos visto, baratitas para hacer soluciones que de otra manera serían muy caras, y creo que, que ese es un poco el mensaje, que social, local y móvil, y si no estamos en los mapas, no existimos. Si tenéis alguna pregunta... directamente Gracias. aquí en la WordPress Marbella nos damos una visita virtual así, como... Sí, eh, ¿Sé o no sé o ¿Qué es sí. eso? Y entonces era como... ¡Ups! Hemos dado una... Ah, sí, este era el de Hotel Finder, para es aquellos que no lo sepáis. Este es el nuevo Google Hotel Finder que sigue estando en beta y mira lo que pasa cuando pulsas sobre el hotel. Ver interior. Y las imágenes de Google Plus local. Esto es lo, lo, que, lo que viene ahora. No me gustaría estar en el tipo de Booking.com y todas las otras estas de reservas. O sea, de reservas. Que demuestra que si estás bien, ¿no? que si utilizas claro. todas las herramientas Claro, si este, sale... estos hoteles, esto sale así si tienes ese hotel bien configurado. Si no, pues no sale nada, solo sale no, no image, no image, no image. Esto yo creo que, que dice algo en cuanto al sistema, ¿no? O sea, la diferencia en que te alquile o no te alquile. Bueno, si sí, sí, tenemos, tenemos alguna pregunta. Sí, <coughs> Hola, me llamo Marco Antonio. Una pregunta. Si tienes una tienda virtual, pero no física, sí. ¿qué problema se me presenta con el tema de, de, de...? Si tienes una tienda virtual, pero no física, pues absolutamente nada. Obviamente, el, el, el Google el SEO local no vale para nada, porque tú tienes una tienda, es que es de cajón. Si no tienes tienda, ¿para qué quieres mapa? O sea, no existe. No. Lo, que, lo que sí puede ser interesante... A ver, no, no, no eh, no, no, realmente tú no, tú no tienes tienda, pero sí tienes sede, yo creo claro. que es importante, sí, como darle tienda, seguridad. Sí, sí. Si yo soy un comprador y yo te quiero partir la cara, quiero saber dónde estás, porque me has vendido algo chungo, ¿entiendes? Ajá. Te lo digo por, con cariño, desde la amistad, desde sí, el sí, encuentro, sí, sí. ¿entiendes? Pero que quiero decir que una cosa de las que dan, entre otras, que seguro que nuestra compañera abogada lo, lo, lo dirá, es especificar bien claro dónde está tu sede, dónde vendes, de dónde le envías el material, eso genera confianza. Sí, el eh, Generar confianza en el usuario es importantísimo. Claro, yo todo eso sí lo tengo puesto en la web y demás, pero, mmm, claro, eh, hay veces, pues eh, si dice ponerlo en el mapa, en, o sea, van, van a llegar a la... No, a no, no, no ahí sí lo que tienes demás, que hacer... No se va a ver nada. Pues no hagas, no tienes que hacer un negocio. Google Places permite hacer negocio local... Empresa, compañía y brand. Tú o sea, a ti hacer una brand, una, una Google Plus para marcas que no están asociadas a un lugar geográfico, sino que es. Tú pones la dirección, pero no te genera un mapa. que es lo que tú quieres decir? Ajá. Tienes que buscar una solución que no te genere punto en el mapa, porque si no te van a joder una, una pila de gente allí. A, a buscarte. A, a buscar o sea, mi, mi venta online yeah, a toda España, incluso fuera. Y, mm. y sí es cierto que incluso, o sea, donde está, donde yo estoy localizado, o sea, ubicado. Es que ni siquiera me interesa vender ahí. Sí, sí, no, yo no tengo oficina física, yo no tengo oficina física. Tengo tengo la sede y bueno, y ahí no va ni el tato, no voy ni yo. <risa> Pero la tengo, es decir, la tengo como marca, lo tengo como como la tengo, ¿sabes? Pero eh, yo, yo, hombre, yo espero que no la tengo con el mapa, porque si no, menuda, menudo follón hay la peña esperando. No, no, pero el, esta, o sea, el, el tema de, de la geolocalización funciona tanto para comercio electrónico como para, eh, para comercio tradicional y es, la, eh, digamos, es el dar eh, una entidad física a un negocio virtual o sea, estás dotando de entidad, de hecho Google para tú verificar, los que hayas verificado fichas de Google Plus local, es que, es que yo creo que es para lo único que existe Google de verdad que te manda una carta, yo cuando recibí la primera hace un montón de días digo, hostia, esto pone Google tú Google. <risa> hay cosas físicas, pues yo creo que lo único físico que hace Google de todo lo que hace eso y las Google Glass, es mandar una carta a las, a las, a las sí porque es lo que hace es verificar que llega esa carta entregada por el cartero a un lugar, o sea, le estamos dando importancia a uno ¿Eh? como dices, si no tienes eh, no tienes sede, pues no, no utilices una, una página de Google Plus local eso sí, teléfono fundamental, bien visible. para Eso forma parte del SEO local. El teléfono está asociado a un teléfono con cable que está enchufado en un sitio determinado, aunque tú no quieras poner la dirección. Ajá. No, sí, si yo la dirección y demás no me importa, por, por estar localizado. Pero claro, si tengo que poner una imagen, es que allí no hay nada. Claro, y en este caso plancha, no es... Claro, un en este caso no, en este caso no. Eh, hay muchos casos, ¿eh? hay, hay empresas que no tienen ningún tipo de imagen, yo que sé, una gestoría, a mí yo he hecho gestoría política, macho, para qué quieren enseñar esto, ¿sabes? Pues eh, están emperrados, pero, No, no, pero que yo gestores, quiero que se vea que tengo muchos ordenadores, pues bueno, vale, vale. Eh, Oye que los gestores también comen, entonces también que No, no, no, no. Antonio, y... perdón, con todo, con, eh. desde el cariño. De <risa> ya bien, hablaremos vale, ya. Vale. ¿Alguna alguno más que me quiera dar? ¿Alguna pregunta, alguna pregunta más? Todo bien. Más? No hay preguntas. Sí. Vemos cómo, ¿ves cómo he hecho bien no poner la otra presentación. Si no me estarían dando por delante y por detrás. Sí. Google. Las caseras, las caseras, no. Las que haces tú. Como entra en Google Views, buscas Google Views y verás las chapuzas que hay, todas desmontadas, y tal. eso ya, pues. Se supone que pasa un control de calidad y que se mete mucho la pata, pues algún momento Google te lo borra, pero chicos, con 30 mil millones de tíos subiendo fotos, ¿tú crees que hay alguien ahí? ¿Ah, tú, eh? Sí. <risa> Con Google Views, Google Views son, es un crowdsourcing. Google Views son usuarios que cargan sus fotos panorámicas y las geolocalizan y las ponen ahí para el uso de cualquiera. Y tú las puedes coger. Y cualquiera puede coger esa foto y meterla en la web. Eso es un comentario que. Porque tú las estás poniendo al público. O sea, luego no tenemos qué si te cogen la foto y te la ponen en otro sitio. Si intentas hacer negocio con eso, esa no es la solución. Si quieres hacer negocio, métete a fotografía de Google y te gastas un pastón y. Y luego te peleas con la gente que no, que, que es tu muy caro, que tal, ¿sabes? Ah, sí. Que me invites al hotel. Y aguanta Google los cambios. Y que te... me invites al hotel. Sí, vas al hotel, te crees que te, que te vas a tirar una semana allí. No, no, en cuanto termina te saca el guarda para afuera. Usted ha terminado de hacer fotos, <risa> ¿no? Usted dónde va, dónde va, ¿no? Sí. Ya directamente. ¿Alguna preguntita? Ah, mira. Sí. Eh, ¿Algún problema con... Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es lo primero en el training, lo primero que hacen... El, es igual que el del coche, el coche lo hace un algoritmo, borra todas caras y matrículas. Y luego hay un personal que se dedica a borrar. Nosotros... Sí, sí, bueno, ahí están los famosos... Hay webs dedicadas a cagadas de, de Google Street View. O sea. eh, sí. Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay peña haciendo virguerías en la calle, parejas en sus momentos especiales, hay de todo. O sea, imagínate la de kilómetros que habrá hecho el coche y las movidas que habrá pillado. Eh, nosotros, precisamente por eso contratan a fotógrafos, porque entramos en negocios invadiendo la privacidad, necesitamos un contrato, un acuerdo firmado por el propietario del negocio, y entonces entramos en un dominio privado, aunque sea público el negocio, es privado. Y entonces nos miran con lupa, pero con lupa que no os podéis imaginar, y borramos manualmente todas las matrículas y todas las caras. O sea, el día que me despisto y hago una foto en una piscina de un hotel en pleno verano, petado de gente, digo, tía, la que me... No. Porque me tocan 400 caras ahí a borrar al niño, la niña, el otro que está así en la piscina. Y claro, y, y acordaos que esto funciona dando pasos. O sea, tú haces una panorámica aquí, luego, igual que Google Street View, solo que con este trasto. Y tú paseándote por el hotel, haces una, luego otros cuatro metros, montas otra y haces, vas así alrededor de la piscina. Y claro, tú despistado, estás haciendo 3.000 fotos y no te das cuenta que hay un montón de gente que luego tienes que borrar. Y el curro es chico, ¿sabes? Pero hay que borrarlo. Algo más. Perdón. No, no, pues estaba, estaba de cachondeo. Sí. No, eh, ahí es tu problema. Es a ti es como lo de aquel es a, ti a quien te van a dar de hostias. O sea, la o sea, estás subiendo con tu perfil, tú sabrás lo que haces, ¿sabes? No, lo... a ver, si metes mucho la gamba, eh, hay un eh, notificar de un error, que en todas las páginas de Google está, otra cosa es que se enteren, pero está, y tú notificas el error y entonces en un momento determinado pues va un, a alguien y, lo, y la borra o te manda un mensaje para que la edites o la quites o algo pero cada vez se cuelan menos porque han tenido bastantes movidas con, con alemanes. Los alemanes son muy raros. ¿Algún alemán en la sala? Sí. <risas> bueno, si lo viera, soy muy raro. <risa> pero no no, mucho. Tú eres alemana, ¿a que soy raro? Po, po, po, Pocos yo sí. Pero con la privacidad en, en Alemania en particular, Google ha tenido problemas, pero sobre todo por el sniffing, el sniffing de las wi con el coche de Google que yo no me lo he terminado de creer. ¿Tú crees que Google estaría por ahí pillando datos de las Wi-Fi? Yo, no, tiene sí, unas cosas, se inventan unas cosas. Sí. Y ahora, ahora si no me equivoco, eh, en, en Alemania está prohibido el eh, Google Street View, ¿o no? O está otro... Está... Sí, están estrictos con eso, sí. Es lo que hay, hay países donde está permitido, países lo que no. La privacidad hoy en día es un, es un bien cada vez más escaso. Yo creo que además los nacidos ya, los nacidos digitales ya lo tienen más que claro, que es un sacrificio que se hace en... en eh, no es un sacrificio, es que los, la estamos vendiendo. Mucha gente le da mucho valor a la privacidad y luego por otro lado estamos publicando todas nuestras nuestras cosas personales en Facebook, en Twitter, en todos lados y luego decimos, es que, es que metal, ¿no? Y, bueno, ¿eh? y ese es un poco la, la, el tema. Bueno, pues yo creo que ya... Pues muchas gracias, gracias. muchas gracias a todos. Cosa. Muchísimas gracias.